Por otra parte, el gobierno instruyó investigar y sancionar a los responsables de la muerte de una mujer de la tercera edad en Riberaleta. El presidente O. Morales afirmó que grupos políticos enmascarados como plataforma ciudadana se quisieron convulsionar el país y destacó además la conciencia democrática del pueblo que preservó la paz. Aprovecho esta oportunidad para... expresar alguna pequeña evaluación.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 He instruido al Ministerio del Gobierno, autoridades competentes, todas las acciones para sancionar a los responsables de la muerte de una hermana en Riberalta.